Los profesores de las instituciones de educación superior comparten una cultura de docencia que define de manera transversal los usos comunes del aula y su configuración, los formatos y canales recurrentes para circular material de estudio, la manera de promover el uso de la biblioteca, la toma de notas o el proceder para entregar trabajos. Sin embargo, la disciplina es sin del perfil común del profesor universitario y lo diferencia con un actuar específico propio de su campo académico de adscripción. Situación similar sucede con el diseño de actividades para facilitar el aprendizaje en línea de los estudiantes. En cuestiones iniciales de una carrera universitaria, el diseño instruccional de cursos en línea comparte enfoques entre disciplinas. En temas básicos, el diseñador instruccional puede recurrir al uso de foros o a la entrega de tareas con ciertas características. Pero, en la medida en que el estudiante va avanzando en su programa educativo, el diseño instruccional requiere de estrategias y de enfoques propios de la cultura disciplinaria. Los controles de lectura, por ejemplo, son actividades comunes en el área de Humanidades. La elaboración de series matemáticas lo es para el área técnica, así como los portafolios creativos lo son para los programas educativos de las áreas académicas de, de arte. Para el área económico-administrativa, es el manejo de información económica, financiera, fiscal y administrativa, uno de los temas que orienta la docencia del área. La diversidad del tipo de ejercicio asincrónico es vasta y su riqueza descansa en la variedad disciplinaria. El catálogo que usted tiene aquí recopila la visión disciplinaria de académicos experimentados de las seis áreas de la Universidad Veracruzana. Artes, técnica, biológico-agropecuaria, ciencias de la salud, económico-administrativa y humanidades. Esto para el diseño y la procuración de cursos en línea. Las actividades del catálogo comparten dos rasgos importantes, el enfoque disciplinario y el método asincrónico de interacción. Disciplinario porque son profesores de distintas facultades y programas educativos quienes comparten en este material ejercicios que son comunes para ellos en su docencia en línea y asíncronos porque facilitan la relación que se puede dar entre el material didáctico, el profesor y el estudiante, con independencia del lugar, el tiempo y el ritmo de aprendizaje. Finalmente, por tratarse de un proyecto realizado sobre una base de cultura libre, la reutilización de sus contenidos y la creación de obras derivadas para contextos distintos al de la Universidad Veracruzana son no solo bienvenidos, sino muy bien aceptados.